Esto para los empresarios es supremamente bueno, porque esto lo que hace es que aumente el volumen de ventas en los empresarios. ¿ya? Y eso es fantástico. Eso es fantástico, porque estos son negocios, estamos hablando de negocios, ¿ya? Entonces, aprovechemos esto y saquémosle provecho al Key utilicémoslo. Eso es el Key Merchant. Ahora, hay algo fantástico que tiene el Key es que por ejemplo, tú tienes un restaurante y tú empiezas a recibir pagos en el Key Merchant. Y la instalación es súper fácil y la verificación es súper fácil. Súper fácil. Y tú empiezas a recibir pagos en el Key Merchant en tu restaurante. ¿Ya? Entonces, tú empiezas a recibir pagos. Empiezas a recibir pagos. El costo de la transacción es de un 2% aproximadamente el costo de la transacción con Visa y Mastercard está en 4.5 o 6% en el K-merchant están solo el 6% y entonces el 2% entonces tú empiezas a recibir pagos en el K-merchant y cuando tú quieres esos pagos tú puedes pedir que la compañía te los transfiera en criptomonedas como Bitcoin, como Ethereum o las criptomonedas de bars o puedes pedir que te disparen la transacción a tu cuenta bancaria en pesos imagínate eso esto es algo único es algo único en el mundo, y lo tenemos nosotros, y es gratis. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que el costo de la transacción es del 2%, y ese 2% está distribuido, bueno, es un 2% promedio, ¿no? Y ese, y ese porcentaje está distribuido, un 50% para Caratbars, y un 50% para la persona que haya instalado el Merchant Imagínate si tú tienes 1000 Merchant instalados, disparando transacciones todos los días, y tú tener ese porcentaje eso es muy poderoso chicos es muy poderoso bueno eso es el gamer Chan y el gamer Chan es la herramienta para nosotros poder entrar a trabajar con los empresarios el Kaimer Chan es una herramienta en el que eh, nosotros tenemos la posibilidad de entrar hablar con los empresarios sin venderles nada cuando tú ofreces el Key Merchant, la persona no tiene que pagar absolutamente nada ¿sí? y entonces le estás ofreciendo una aplicación que vale 5 mil o 7 mil dólares completamente gratis ¿ya? y además una aplicación que lo que va a hacer es duplicar el volumen de negocios del empresario o sea, es una solución, es una oportunidad para el empresario. Y tú se lo ofreces gratis. ¿Ya? No tiene que pagar absolutamente nada. El K-Merchant es la puerta de entrada para hacer otros negocios en cada bar. Es la manera de entrar a hablar con los empresarios de negocios sin que tengan que pagar nada y sin que tú le estés vendiendo nada. Es la manera de entrar a trabajar con los empresarios donde tú les ofreces algo que tiene muchísimo valor. ¿Están conmigo? ¿Sí? OK. Ahora, Paz, ¿Qué es paz Hoy voy a compartirles un poquito de la visión de lo que es Carat paz ha tenido cuatro olas económicas muy importantes. Cuatro olas. La primera, la que nació en el año 2011, fue la venta de oro. Ese ha sido el producto fundamental de Carapaz, la venta de los microlingotes de oro, ¿no? Y entonces todo el mundo compraba microlingotes de oro y todo el mundo venía microlingotes de oro y ese ha sido un negocio fantástico desde el principio de Carapaz. En el año 2015 sale un nuevo producto, 2015 sí, sale un nuevo producto de Carapaz que se llamaba el cash gold, ¿ya? El cash gold es la evolución del oro, ¿sí? Porque el cash gold es una herramienta que nos permite transferir, recibir, pagar con gramos de oro o pedirlos a nuestra casa en físico. Esto es el Kasgol, ¿sí? Cosa que no se puede hacer con el oro tradicional, pero sí se puede hacer con el Kasgol. Pues imagínense en esto. Imagínense que cuando salió el tema del Kasgol, el Kasgol también salió una preventa. ¿Sí? Una preventa del ecosistema de lo que era el Kasgol, ¿ya? Y entonces las personas compraban participación en el ecosistema del Kasgol. ¿Ya? entonces yo compraba participación y entonces la participación lo que ofrecía era que cuando el cashgold esté en funcionamiento pues cada vez que una persona transfiera, venda, compre haga alguno, alguna transacción con el cashgold pues tú ibas a tener un, un porcentaje de una participación ¿ya? eso fue el goal, ¿ya? eso quiere decir que las personas que compraron esas participaciones en cashgold hoy son millonarios en cada más a esa es la segunda hora Casco. Imagínate si nosotros hubiéramos sabido eso, o si eso fuera en este momento. ¿Quién de ustedes compraría participación en el Casco? Yo sin dudarlo lo compraría. Imagínate lo que es el ecosistema de oro, más, poder... el, el único ecosistema de oro del mundo que existe, porque yo no conozco ningún otro. Y tener participación en ella, tener participación en todas las transacciones, en todas las operaciones. Pues aquellos que compraron esa participación en el 2015, hoy son millonarios. Segunda vez. Tercera ola, tercera ola. Ya el oro funcionaba supremamente bien, el casco funcionaba supremamente bien y cada vez eh, emite una moneda que se llama KBC, ¿sí? que es una moneda que hoy la encontramos en el CoinMarketCap, disponible en 30 mercados, que la puedes cambiar por Bitcoin, por Ethereum, por dólares, por Dogecoins, ¿sí? KBC y entonces cuando sale KBC hay, hay una historia interesante una historia que me la contaron en Ámsterdam. dicen que los líderes obviamente cuando uno como líder pues estás teniendo resultados en un negocio pues tú te enfocas y sigues dándole al negocio que te está dando resultados ¿no? y entonces a veces llegan cosas nuevas pero tú sigues enfocado eso es lo que generalmente hacemos los líderes pues eso era precisamente lo que estaba pasando con el Casgol. y las personas no le estaban prestando tanta atención al KBC Concentrarse en el cash y no mucha atención al KBC. Entonces el cash goal, el perdón, el KBC también estaba en preventa en aquel entonces. Y en la preventa tenía un costo de un décimo de centavo. ¿Ya? Un décimo de centavo tenía en la preventa el, el, el KBC. Y resulta que aquellos que compraban la preventa del KBC no eran precisamente los líderes, eran capitalistas. ¿Ya? Entonces los capitalistas compraban y compraban y compraban la preventa al KBC y compraban así como lo están haciendo hoy con el KCB, porque los, los, las personas que más compran KCB son capitalistas, no son líderes. ¿ya? Y entonces compraban y compraban y compraban la, la preventa al KBC. Y un, y un dato interesante, había una fecha, había una fecha eh, donde terminaba la preventa, así como en el KCB, ¿no? Había una fecha que terminaba la preventa. Y en el caso del KBC, la preventa terminó antes de la fecha. Es como que si yo les dijera en este momento, chicos, se acabó el KCB. Se acabó. Pues eso pasó con el KBC. Acabó la preventa antes de la fecha pactada. ¿Ya? Que en ese momento fue cuando los líderes se dieron cuenta que no le prestaron suficiente atención al KBC. Y entonces ahí fueron a la el Garald Saiz. Y dijeron, no, oye, mira, es que no tenemos KBC. Entonces el señor Garald Saiz sacó de su fondo económico para venderle a los líderes para que tengan participación. ¿Y saben por qué razón era tan importante tener participación en el KBC? ¿Saben por qué? Por la siguiente razón. Chicos, ubíquense rápidamente en sus asientos y vamos a tener silencio que estamos en un entrenamiento. ¿Vale? ¿Por qué era importante tener participación en el KBC? Porque un KBC costaba un décimo de centavo, y hoy un KBC vale 2.2 centavos, el máximo valor que ha tenido KBC ha estado alrededor de los 9-10 centavos, pero hoy vale 2.2 centavos aproximadamente, eso quiere decir que aquellas personas que compraron mil dólares en preventa, hoy tienen 22 mil dólares, ¿Sí? y si hubieran vendido en el pico, hoy tendrían 90 mil dólares con solo mil dólares <risa> tercera ola tercera primero gol luego cash gol, luego KBC, tercera ola esto que hoy estamos viviendo con el KCB esto ya pasó esto no es algo nuevo para Caras Baras esta es la cuarta ola la cuarta. Esto ya pasó, chicos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer las cosas en grande? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Ahora, ¿estamos haciendo las cosas suficientemente fuertes para lograrlo? ¿O estamos haciéndolo como que suave? ¿Sí? Que estamos haciendo cuarta ola no es la primera esto ha pasado cuatro veces en carat bars cuatro veces hoy kbc kcb perdón una moneda respaldada en oro y no solo respaldada intercambiable por oro que eso es muy importante ¿Te gustan las criptos? Ok, conserva las criptos. ¿No confías en las criptos? Cámbialas por oro. Respaldada e intercambiable por oro. Binance. Binance. ¿Quién, ¿Quién ha escuchado Binance? ¿Sí? Bueno, les voy a contar qué es Binance. Binance, palabras más, palabras menos, es una casa de cambio, es un exchange. Eso es Binance. ¿ya? Binance es solo eso, es solo un exchange no es más que eso, es una casa de cambio es lo que es Binance ¿ya? y Binance saca una moneda al mercado que costaba un décimo de centavo y hoy vale 20 dólares eso quiere decir que los que compraron mil hoy tienen 200 mil ¿sí? y es solo un exchange no es más que eso Carabaz tiene exchange igual que Binance tiene licencias tiene sedes físicas tiene respaldo en oro, tiene intercambiabilidad en oro, próximamente listada en la Bolsa de Valores de Frankfurt. Carl Bass es 20 veces más potente de lo que es Binance. Imagínate lo que puede pasar con esa moneda. Imagínate lo que puede pasar con esa moneda. Ahora, lo digo con toda certeza porque no es la primera vez que pasa. Esta es la cuarta vez que lo vamos a hacer en grande. Es la cuarta. La pregunta es, ¿están preparados para esto? Señor. No. Sí. No, okay. no, no. No. Claro que sí. Bueno, hay un solo preparado sí. para esto. Yo creo que en esta sala yo creo que en esta sala no habemos más de 15 personas que realmente estamos preparados para la grandeza. No hay más de 15. ¿Y, y, y saben cuántos somos? Somos 9.500, chicos. Somos un montón de gente. Pero no todos estamos preparados. Yo estoy aquí para que todos estén preparados para lo que se viene. Todos. ¿ya? La situación es la siguiente: y es que ustedes, quizás o nosotros, no hemos alcanzado a determinar la profundidad del negocio. Pero yo, muy brevemente, le voy a compartir mi visión. Miren esto: cuando tú compras una cuenta de 4000 euros, ¿sí? La compañía te carga 12 gramos de oro y 8.800 euros en monedas, como como me dijo una de mis líderes de Perú, y las puedes canjear, miren esa palabra de Linda, ¿no? Y tan explícita y tan concreta y tan clara, y las puedes canjear después del Hartford. ¿Y cuándo es el Hartford? 15 de diciembre. ¿Y la celebración del Hartford cuándo es? 26. El 21 de diciembre en Madrid. Eso quiere decir que después del hardware las puedes canjear, ¿ya? Ahora, es una pésima idea canjearlas, ¿sí? Es una muy buena idea atesorarlas, pero no todos tenemos el mismo momento económico, ¿sí? De pronto tengamos que canjear algunas moneditas en enero, ¿no es cierto? Posiblemente, ¿no? Como que queremos cambiar de carro, como que por aquí, como que por allá, con, con diamante, ya, ¿sí? Bueno, quizás tengamos que canjear algún poquito, ¿no? En enero. Aunque es una mala idea, pero puedes hacerlo. Ahora, vamos a hacer de cuenta que lo canjeamos todo. Cargas 4.000 y te da 8.800 en monedas que equivalen a aproximadamente 68.000 monedas. Si ¿Sí me equivoco, me perdona, Algo así como 68.000 monedas. ¿Ya? Si las canjeas y la moneda sigue en 14 centavos, tendrías 8.800. Si la moneda sube a un dólar, tendrías 68.000 euros. ¿No es cierto? Ahora, vamos a pensar de los peores escenarios. Sigue 14 centavos. Mes y medio. Compras hoy. En mes y medio, si quieres, vendes. No es un negocio a largo plazo. Es un negocio que depende de tu perspectiva. Si tú quieres, lo haces a corto plazo. Si quieres, lo haces a mediano, si lo haces a largo. Depende de ti. Depende de tu, de tu intención económica. Depende de tu visión. Pregunta. ¿Qué negocio, pero negocio serio, ¿no? ¿Negocio serio? ¿Qué negocio hay en el mercado que le cargues 4000 y que se te hagan 8800 mil el mes y medio? ¿Qué negocio? Ninguno. Si alguien tiene negocio, pero que sea serio, ¿no? No que vaya a hacer alguna absurdeza, ¿no? Ver, sí, es negocio. No, no, no, mencionen eso en esta sala. no mencionen eso en esta sala. ¿Qué negocio hay? No hay... Y si es que hay, me y negociamos. ¿Sí? A me encantan los negocios. Ahora, muchos de los que estamos aquí ya tenemos las monedas. Muchos tenemos medio millón, otros tienen 800 mil, otros ya están llegando al millón de monedas, otros tienen 200 mil, otros más tímidos tienen 100 mil. ¿Sí? ¿Cuántas tienes tú? ¿Cuántas? ¿Sí? ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas necesitamos? ¿Qué estamos haciendo para tenerlas? Ahora, no importa que tengas un pack de 150 euros. No importa. Tienes 1.608 monedas. Perfecto. No importa que tengas un pack de 150 euros. ¿Sí? Tú ya tienes. Y el solo hecho de tenerlas significa que tienes un tesoro en potencia. Pero afuera, hay millones de personas buscando una oportunidad. Millones y esto es algo que le dije al equipo de Chile ustedes saben la crisis que está pasando en Chile ¿no? es una situación gravísima ¿ya? pues miren esto para el equipo de Chile y eso también aplica para Colombia y para toda la región para el equipo de Chile nosotros somos el angelito de la guarda de los multimillonarios ¿sí? porque los multimillonarios necesitan un lugar para refugiar sus capitales y cuando hay crisis ¿tú crees que vas a querer tener pesos chilenos? no cuando hay crisis necesitas un refugio y en esta era de nuestra existencia hay dos refugios hay dos refugios el primero, las criptomonedas como el bitcoin y el segundo para los más conservadores el refugio en activos reales como el oro ahora imagínate que nosotros tenemos una criptomoneda respaldada en oro e intercambiable por oro o sea, tenemos la perfección absoluta. ¿Ya? Somos los angelitos de la guarda para los multimillonarios. Hay personas multimillonarias afuera que necesitan de nosotros hoy. Multimillonarios. Con eso quiero terminar. Vamos a continuar la acción. Tenemos mes y medio. Vamos a darle con más velocidad. Vamos a meterle más fuerza. Quiero más compromiso. Vamos a darle con toda, chicos. Tenemos mes y medio. ¿Ya? Ahora, la situación es que en este mes y medio tenemos que lograr lo que nunca hemos logrado. Si una persona que hoy está arrancando en el negocio, que hoy está arrancando en el negocio, con una cuenta de 150 euros, y si la persona decide trabajar hombro a hombro conmigo, con nosotros, con nuestra organización... Yo le aseguro que en este mes y medio mínimo se carga 20 mil euros al bolsillo. Mínimo. Y estoy hablando de una persona normal, no de un tigre. Si te consideras un tigre, mínimo son 200 mil. Mínimo. Y ahora resulta de que todos podemos pasar de ser personas normales a ser personas excepcionales en cuestión de así. Es decir, que a partir de este momento quiero vernos a todos como tigres haciendo lo que tenemos que hacer. Si una persona tú vas y le presentas el negocio y la persona dice, ay, es que sabes que es que, que es que no creo que es que sabes que terminó la presentación. Siguiente a partir de este momento nos vamos a conectar únicamente con las personas que generan empatía no vamos a intentar convencer a nadie así es que vamos a hacer la labor que tenemos que hacer vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer no vamos a intentar convencer paredes ¿Ustedes creen que la grandeza es para todo el mundo? Ay, obvio. Esto no obvio. lo ve cualquiera. Esto lo ve quien lo tiene que ver. Y me pregunto, ¿quién de aquí lo veo? Yo. Yo. Yo, okay. Okay. Okay. Así es que chicos, vamos por ello. Muchísimas gracias. Bendiciones.